Cierta vez lo dijo Bolsonaro, ahora te lo repito. Debes de ser celoso con el dinero, no despilfarrar, ni gastarlo en cosas tontas. Organízate en tus actividades laborales, de modo a que tú puedas hacer varias cosas en un día. Le dedicas tres horas a X proyecto, luego le dedicas tres horas al proyecto W. Y por último le dedicas tres horas al proyecto no sé qué verga. Siempre enfocado en hacer tu vaina, no quiero estar viendo a ese que llora por las esquinas, todo lastimado y deprimido. Usted es vaina buena, calidad superior. Levanta la cabeza siempre, tú eres un gran sujeto, con valor incalculable, hagan lo que hagan, nada podrá afectarte, porque en la realidad el que manda en esta verga eres tú mismo, tu vida tú la manejas a tu antojo, pero por el camino del éxito, porque para ser exitoso fue que naciste, y estás aquí para hacer algo increíblemente maravilloso. Por último, te diré una vaina, las otras personas son de una clase inferior, comparadas a ti, nada se puede comparar a ti, porque tu valor es incalculable, también debo decirte que vas a comer bollos, porque 10 bollos diarios, hechos con ají, carne molida o salchicha son lo mejor para uno almorzar, y en la cena te comes unos panes de perro caliente con cebolla, eso es sabroso, cierta vez Dilma dijo. No vamos a dejar una meta cerrada, sino abierta, porque cuando alcancemos la meta, tenemos que doblar la meta, hasta aquí, todo bien, pero ten en claro que esas perras, no te van a volver loco, 1, 2, 3, 4, 5, 6, chúpame el huevo diablo.